Hola Rino, eh, muchas gracias por haberme eh, respondido. Y este es un video que te estoy haciendo para que te des cuenta más o menos mm, de lo que estoy haciendo en estos momentos eh, a partir mm, del video que has hecho tú sobre morfín y, y re-sound, re-surround. Mm, lo hago también con la intención para... Para que tú me puedas ayudar a, a resolver un pequeño inconveniente que se me ha presentado, como te comenté en, en mi mensaje. Y bueno, es el siguiente. Primero te voy a explicar más o menos lo que he hecho. Entonces, tengo una instancia, tengo el track de resound con todos los efectos que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, eh, tengo el señal limpio que vendrían a ser estos dos. Eh, tengo el, el señal de reflexiones, el reverte reflexiones, que vendría a ser este. Está configurado para que quede como entrada en el 5 y el 6 y salga en el 5 y el 6. Y mm, las colas de reverberación eh, están asignadas al 3 y al 4 y salidas 3 y 4. Eh, de esta manera, entonces, tengo cada señal cada señal que sale de resound y va, por ejemplo, aquí a las colas, me sale limpio. O sea, me sale solamente el sonido de la reverberación de la cola y aquí eh, la salida de la reverberación de las reflexiones. Y mientras tanto, en este me sale el señal limpio. De esta manera, si más adelante quiero, puedo aumentar directamente los volúmenes y modificar como crea necesario. Eh, la cantidad de señal. Sí, bueno, entonces... Hasta aquí todo bien. Bueno, entonces, por ejemplo, todos los reverbs que tienen colas están asignados a, a ese, el 3 y el 4, este también 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Y todos los que son reflexiones están asignados a 5 y 6, 5 y 6. Reflexiones. Eh, 5 y 6, 5 y 6. Sí, esto para... Mm, para activar dos a la vez, ¿sí? voy activando una cola y una reflexión y así tengo, puedo asignar la reverberación que crea necesaria para el tema eh, bueno, hasta aquí todo bien Ah, sí, aquí también coloqué un EQ de inicio, eh, un corte de EQ este es para cortar las frecuencias bajas de las colas que está asignado 3 y 4, sale por 3 y 4 entonces el señal entra por acá pasa por la cola antes de entrar a la reverberación y le quita eh, esta parte de frecuencias y esta de reflexiones también sucede lo mismo. Eh, está asignada a la salida entradas 5 y 6 y salidas 5 y 6. Entonces entra el señal por el 5 y 6 y antes de entrar a, a la reverberación de, re, de reflexiones eh, le baja esas frecuencias para que el señal sea procesado y no fastidien las bajas frecuencias y el drive pues como no está asignado no se no se ha puesto ningún tipo de, de, de, de, de reverberación y ningún tipo de efecto no he activado ningún efecto sale sencillamente por por el, el 7 y 5 y 7 y 6 sale limpio el señal bueno eso hasta ahí todo bien bueno, eh, aquí he creado varias tracks, la primera, eh, donde, eh, a ver cómo explico esto, es aquí, perdón, entonces aquí, bueno, lo que te quería mostrar era lo siguiente, eh, las salidas, bueno, este es un proyecto bastante grande, mm, te, como te podrás dar cuenta, tengo muchos tracks eh, no visibles, para poder facilitar ver este pequeño video. <ríe> son casi mil pistas. Y bueno, tengo solamente resaltadas estas que son las que me interesa para ir organizando. Entonces tengo aquí las instancias de cuerdas. Aquí tengo en esta instancia de contact. Tengo la que son las partes de, de las cuerdas las cuerdas altas. Mm, y aquí abajo tengo las partes de las, de las cuerdas bajas más otros instrumentos invitados y todas est estas dos instancias mm, aquí tendrían sus respectivas salidas las salidas están ubicadas en tracks eh, especiales que me permiten de enviar eh, estas señales a, a distintas partes eh, a distintas eh, compuestos de reverberación por ejemplo aquí tengo esta de Teldex que es una de las cinco formas de reverberación que tengo y están sus distintas ubicaciones y ¿sí? primera fila segunda filas prefiero hacer los envíos a, a cada track por si después quiere quiero eh, a cada uno de esos tracks meterle una reverberación distinta bueno pero este es el sistema antiguo que tenía o que tengo con el que trabajo actualmente estoy probando ahorita el tuyo y bueno lo que he hecho es duplicar las señales que vienen desde desde, ton, desde contact y enviar por ejemplo los violines en eh, violi, eh, violines 1 y 2 esto lo duplico y me lo llevo para arriba y lo pongo debajo de un track que enviará la señal a re, um, Rea Surround sí aquí por ejemplo vemos los violines este es el set para Rea Surround y ahora ubicado en el 1 y el 2 aquí abajo tengo el violín uno solo y aquí está su envío a um, um, rea, surround 2, 3 y 4 y así sucesivamente eh, tengo cada uno de estos tracks son envíos directamente a surround así simplemente tengo que arrastrar las señales originales y ubicarlas debajo del folder, por si más adelante quiero cambiar de ubicación o tengo otra um, otra tipo de otra um, otra instancia de contact con otros tipos de violines, puedo asignarlos también ahí abajo eh, de cada uno de estos tracks. Y bueno, los envíos los hice todo bien, ¿no? Mm, los mandé todos aquí dentro de nuestro reasurround y eh, se me presentó el inconveniente que te comentaba en el mensaje. no, no este no, este es el, el, el track de grabación de voz. Eh, se me presentó el inconveniente que cuando. Llego a partir del 34. Eh, 33, 34. No, 34, 35. Venga, a ver cuál es. Y ahora ya no me acuerdo. Eh, Cuando llego a. Toolsigner, ¿dónde estás? Ah, y ahora se me ocultaron los otros tracks. Mm. Sí, se me ocultaron. Mientras. A ver, un momentico aquí posiciones de envíos primeros que estoy haciendo hasta aquí si sí, se, se me habían ocultado ok ahora sí mientras tocaba bueno ok ahora sí eh, es el Dulziner este este es el traco original y este es el envío. Como ves, aquí está el, el envío al 33 y 34. ¿sí? Voy a, por ejemplo, utilizar ahorita el Coto. Que es el... Mmm, no, este no es. Este es el envío. Este es el original. Este es el envío. Aquí tengo el, el 29 y 30. Voy a utilizar este, 29 y 30. Bueno, este, bueno, este, es, no sé si es este, creo que es este. Bueno, este es el Coto. Los tengo ubicado aquí en esta parte. Aquí está el señal limpio, reflexiones y cola. Bueno, y como ves, panea tranquilamente. Eh, el, este chamisen también. Vendría a ser estos dos. Perfecto pero al momento que llego al dulcimer no hay ningún paneo y los envíos pues los tengo correctamente probé a hacer lo que me dijiste mm. probé, probé hacer lo que me dijiste sobre colocar eh, rea y pues tampoco sucede lo mismo. Hice también aquí lo que me dijiste que hiciera. Y activé todas las partes de los envíos, de las entradas aquí. Pero aún así, si activo el dulcimer... Vamos a ver. No tengo el paneo, pues... Es esta la parte donde no he entendido qué es lo que puedo hacer para que pueda tener los paneos como en los otros lados. Por ejemplo, aquí tengo las arpas. Sí, los otros, demás instrumentos todos funcionan bien, pero a partir de ahí en adelante, los demás instrumentos no, no los puedo panear más. Sí, y bueno, aquí está la, la envío al 33 y 34. Y este que es el último que funciona que es el 31 y 32 hasta aquí funciona bien bueno eso era esto es por el momento y pues eso es lo que quisiera ver cómo podría solucionar para no tener que abrir más instancias de resound y bueno obviamente aquí he colocado bastantes reverbs y bueno yo los puedo para hacer las distintas pruebas y configurarlos pero cuando ya tenga los dos tipos de reverb que tengo los otros los puedo grabar como FX chain eh, y, eh, y así ahorro mucho más espacio, cargo solamente aquellos que necesito um, espero a ver si tú me puedes ayudar a terminar de configurar bien y así aprovechar Aprovechar como tengo que que, que colocar aquí, pues ya, aún si yo cambio esta parte de acá, mmm, no lo puedo, no, no me, no, no ocurre lo que quisiera, que sería panear. Bueno. Eso era todo. Bueno, te agradezco con anticipación y pues nos estamos oyendo. Muchas gracias.